Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los usuarios de la Biblioteca Virtual Adventista. Quizá te has preguntado, ¿cómo puedo tener mi propio estante en la plataforma The ProQuest eBook Central? Muy bien, si eso te has preguntado, entonces debo decirte que hoy es un buen día, porque ha llegado el momento en el que aprenderás a tener tu propio estante. Aquí vamos. lo primero que haremos abrimos nuestro navegador web y nos dirigimos a google una vez ingresando a google entonces vamos a escribir biblioteca virtual adventista muy bien como podemos observar nos aparece en primer lugar en nuestro buscador ahora debemos hacer clic en biblioteca virtual adventista muy bien Ahora como podrás observar, nos encontramos dentro de la Website de la Biblioteca Virtual Adventista. Ahora debemos ingresar al módulo de Biblioteca Académica, Universitarios y Postgrados, ubicado en la parte inferior izquierda. Muy bien, al ingresar en Biblioteca Académica, nos estaremos dirigiendo posteriormente al tercer módulo llamado e en español e inglés. Bien, ahora nos dirigimos a la segunda sección llamada e central. Como podemos darnos cuenta, se nos ha abierto otra pestaña en la cual se nos muestran dos campos para colocar nuestro usuario y contraseña. Una vez colocados los datos, nos estará dirigiendo a la siguiente parte. Al encontrarnos aquí, nos ubicamos en la parte superior derecha para ingresar en Iniciar Sesión. Como dato importante, es fundamental unirnos al ebook central. Sin embargo, existen casos en los que no aparece la opción de crear una nueva cuenta. Si esto te llegase a suceder, no te preocupes. Ahora explicaré cómo dar solución a este inconveniente. Si el navegador que usas es Google Chrome, podrás dirigirte a la parte superior derecha, justamente donde se encuentran estos tres puntitos. Posteriormente, nos dirigimos al historial. Por consiguiente, nos estará enviando a otra pestaña donde podremos observar en la parte izquierda la opción de borrar datos de navegación. Ingresamos allí. Ahora nos aparece una pequeña ventana compuesta de dos pestañas. Nos dirigimos a la pestaña de configuración avanzada y seleccionamos todas las opciones. Posteriormente, hacemos clic en borrar datos. Una vez que la ventana se cierra, todos los datos han sido completamente eliminados. Después de esto, debemos reiniciar nuestro computador. Al terminar el reinicio, haremos el mismo procedimiento nuevamente. Muy bien, ahora hacemos clic en iniciar sesión. Seguidamente, nos debe aparecer la opción de crear nueva cuenta. Hacemos clic en Únase a ebook central. Perfecto. Ahora, debemos crear nuestro usuario personal. En este momento, me dispondré a colocar mis datos. Es de suma importancia agregar una contraseña fácil de recordar, siendo que una vez olvidada, muy difícilmente podrás recuperar el acceso a tu cuenta personal. Por último, aceptamos los términos y condiciones, y nos unimos a eBook Central. Si deseas guardar tu usuario y contraseña, puedes hacerlo sin problema. Bien, ya hemos creado una nueva cuenta. Hacemos clic en Continuar. Para estar seguros del proceso, la mejor manera de corroborar que hemos ingresado es observando en la parte superior derecha, donde nos aparece Finalizar sesión. Muy bien. Ahora hemos llegado a una parte muy importante, pues estaremos bajando un libro para probar y como ejemplo buscaremos Métodos de investigación, el cual por cierto es muy solicitado. Y para encontrarlo con mayor facilidad y rapidez, lo buscaremos bajo el apellido del autor Hernández Sampieri. Hacemos clic en Buscar, y como podemos darnos cuenta, nos aparece en primer lugar de la lista. Muy bien. Para agregarlo en nuestra estantería, es importante dirigirnos a los iconos que aparecen en la parte derecha. Seleccionamos el tercer icono y hacemos clic en Agregar a la estantería. Perfecto. Como podemos observar, nos aparece una nueva ventana en la cual debemos seleccionar una carpeta nueva, haciendo clic en Nuevo. Y desde luego, es importante colocar un nuevo nombre a la carpeta. En mi caso, colocaré el nombre Método de Investigación. Y por último, hacemos clic en Agregar elemento. Bien, como puedes ver... A diferencia de los iconos de abajo, ahora nos aparece distinto, donde nos confirma que hemos guardado el libro en la estantería. Hacemos clic en Estantería, y sin duda podemos observar que del lado izquierdo de nuestra pantalla, se encuentra la carpeta que hemos creado, con el título y el número 1, certificando que es el recurso que hemos guardado. Cuando hacemos clic sobre el título, Aquí tenemos el recurso. Muy bien, por el momento sería todo. Les agradecemos por haber dedicado tiempo a mirar este video y a la misma vez animamos a nuestros profesores y estudiantes a hacer uso de nuestros recursos digitales de ebook central. Que Dios les colme de abundantes bendiciones y nos vemos hasta la próxima.